Sí. Bueno, ministro, yo no le pido que me diga lo que piensa el Fiscal General del Estado. El Fiscal General de Estado ha hablado y yo lo que le pregunto al Gobierno es qué piensa de las palabras del fiscal, si está de acuerdo o no está de acuerdo y si tiene intención de hacer algo, porque es importante saber si está de acuerdo con, la con, con esto que, que nos está diciendo el fiscal. El fundamento de acción de la, de la Fiscalía y de la Acción Popular es el mismo, con la diferencia de que, mientras la Fiscalía del Estado es un eh, órgano dependiente de la, del, del Gobierno, con lo cual interpreta el interés colectivo en función de lo que cree que es el Gobierno, que es el interés colectivo, la Acción Popular es libre es libre y ciudadana. Parte directamente eh, tiene base popular. Yo a mí me gustaría que concretara, vale, que nos dijera termino, que nos dijera de verdad si está dispuesto a limitar por materias. Porque tenga en cuenta, si usted le dan un vino sin uva, ¿qué es? Pues una democracia sin instrumentos Termine, que hagan señoría. de ella una de democracia, es el mismo timo.